Hola hermanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Ministerio M. En esta ocasión les traigo un nuevo material que consiste en una selección de cantos adventistas para niños. La carpeta comprimida con los cantos pesa un total de 749 megas y los videos están en formato MP4. Si quieres hacer una pregunta adicional o quieres reportar un link caído puedes hacerlo en los comentarios. Ahora vamos a hacer un breve repaso del procedimiento de descarga. Para este ejemplo usaremos el material del video anterior, que es el mismo proceso para este material. Como pueden ver los links están verificados así que no hay riesgo al momento de entrar. Damos clic en el link de nuestra preferencia, esperamos unos segundos y una vez que estemos en la página hacemos el procedimiento de descarga dependiendo del servidor para poder descargar la carpeta. Una vez que hayamos guardado el archivo solo será cuestión de usar la herramienta de extracción predeterminada del dispositivo y ya tendrás los cantos listos. Antes de finalizar el video quiero recomendarte un canal llamado Ministerio A. Ahí podrás encontrar reflexiones, cantos y mucho más, el link estará en la descripción. Muchísimas gracias por ver el video, si te gustó puedes dejar un like y suscribirte, nos vemos en otro video.